Tectulia Digital Barcelona Un espacio de intercambio para las nuevas tecnologías la innovación y la creatividad Un programa de la UPC School y Tertulia Digital que dirige y presenta Tomás Cascante Bienvenidos a una nueva edición de Tectulia Digital un programa que hacemos aquí en la UPC School en el que pretendemos acercar la tecnología y la innovación Hoy hablaremos de un tema que, que por ser tan, tan frecuente casi realmente pues, pasa desaparecido para todos nosotros, a pesar de que forma parte de, de, de nuestra vida diaria. Una cosa que encontramos cada día en el supermercado, cuando vamos, todos los productos o prácticamente todo, todos los productos del supermercado, exceptuando tal vez los frescos, están empaquetados, están en, en un envoltorio, en un packing. ¿no? Y de esto vamos a hablar hoy, de, de packaging. Para hacerlo tenemos tres invitados. En primer lugar voy a presentar a Manuel Bertomeu, él es el director del posgrado en Packaging Engineering uh -huh. y tal vez me gustaría que tú nos introdujeras a, a los invitados que hoy has, has traído al, al programa. Muy bien, muchas gracias. Bien, los invitados que tenemos hoy son, son invitados eh, muy relacionados con la compleja cadena de valor que tiene, que tiene el Packaging. Uh -huh. Primero es Luis Santini, que después le explicará, nos dará un breve, una breve introducción a su, a su, a su currículum. Eh, Luis eh, en estos momentos está representando a los fabricantes eh, de materia prima, en este caso polímeros. Eh, pero Luis ha tenido una larga carrera en, eh, en fabricantes de envase y embalaje, concretamente de envase flexi. Después tenemos a Santiago Olivares. Santiago Olivares representa la parte de los que envasan, ¿eh? de los envasadores, de los propietarios de marca. Concretamente, Santiago es el gerente de packaging de Nestlé España, ¿eh? que después también nos introducirá brevemente eh, su currículum. Muy bien. bien. Pues como decía Manel, si queréis ampliar un poco vuestro... No hay problema. Bueno, como decía Manel, yo represento la parte de materia prima. Eh, trabajo en Dow Chemical, que está, bueno, es una empresa americana, pero está localizada en muchos sitios de forma internacional. De hecho, es la segunda empresa química a nivel mundial. Y fabrica fundamentalmente polietileno, que en este caso sería uno de los materiales que se usa para el packaging. Pero eh, también estuve trabajando durante 24 años en eh, fabricantes de packaging, de hecho proveedor de, de aquí de Santiago. <ríe> eh, packaging flexible es un, un tipo de packaging, también está el packaging rígido. Eh, las empresas donde trabajé fueron básicamente en Ordenia y en los últimos dos años en Monte. Bien, bueno, Mi nombre es Santiago Olivares, soy responsable de Packaging de Nestle España S.A. Llevo trabajando en la compañía 15 años y anteriormente estuve trabajando en varias empresas de embalaje flexible también durante 10 años, un poco haciendo lo que hacía Luis en sus anteriores eh, trabajos. ¿no? Eh, yo soy ingeniero industrial por la UPC precisamente, yo soy ingeniero técnico, luego hice la ingeniería superior, pero de eso hace ya mucho tiempo. Bien, bueno, yo insisto en lo que eh, tal vez he dicho al presentar, que es una cosa tan, tan trivial para nosotros como el packaging, que casi nos molesta, porque es muy práctico para transportarlo, pero luego casi nos molesta cuando tenemos que sacarlo o tirarlo. Pero, ¿tan importante es el tema del packaging que hay un posgrado y que todo, lo, todo el entorno relacionado con el mundo del packaging son ingenieros? Sí, mira, concretamente aquí tienes dos ingenieros industriales por la UPC, Santiago y yo mismo, y un ingeniero químico por la Universidad de de Buenos Aires entonces eh, aquí digamos un poco es la, es la muestra de, la, de esta importancia eh, de la importancia de la cadena de valor que te explicaba antes ¿no? digamos piensa que el packaging el packaging engineering la parte técnica la parte industrial de este mundo del packaging digamos es una fusión de tecnologías ¿eh? es una fusión ¿eh? y entonces evidentemente en nuestras carreras respectivas está esta particularidad, esta especialidad, esta fusión de tecnologías, pues no estaba suficientemente explicitada. Y de aquí viene la importancia, eh, de aquí viene la importancia de proponer este este posgrado eh, que ya inicia y ya prepara a ingenieros técnicos eh, en esta especialidad. Y entonces, evidentemente, cuando estos ingenieros y técnicos ya preparados e intensificados en packaging entran en una empresa, sea fabricante o sea envasador, ya vienen con una preparación eh, y les cuesta mucho menos el insertarse en su vida laboral. Entonces, lo, lo que te decía, la cadena de valor, la cadena de valor es muy compleja, eh, digamos, eh, los fabricantes de, de, de productos de consumo eh, cada vez son más conscientes eh, de la importancia estratégica que tiene el packaging. Eh. Pensemos que en una planta de envasado, eh, en una planta de envasado, sea del producto que sea, eh, digamos, las instalaciones referidas al packaging representan más del 50% de los activos de la compañía. Eh, digamos, envasar ciertas cosas, envasar ciertos productos eh, en ciertas condiciones, en envasado aséptico, por ejemplo, con envases barrera, eh, todo esto requiere instalaciones eh, con eh, proyectos de inversión altísimos. ¿Y esto qué repercusión tiene en el precio o depende? Hombre, depende, digamos, porque estamos hablando de, de producciones masivas, eh, de, de grandes producciones, y entonces pues, la repercusión que tiene en el, en el coste total del producto, en eh, la parte productiva, suele ser entre un 20 y un 30% del coste total del producto, la logística entre un 10 y un 15, y lo demás ya son eh, acciones comerciales y de distribución. 20, 20 del tipo de producto que vayas a envasar. Claro. Si, si vas a envasar un jamón ibérico, el packaging en sí es claro, nada. Claro. Ahora, si vas a envasar eh, harina, sí. evidentemente, y dependiendo del tipo de packaging que vayas a poner, el, la, la, la importancia es mucho mayor. A mí me gustaría contestar también un poco a las dos preguntas que les he hecho a, a Manel. ¿eh? Eso, primero, sobre la importancia del packaging. ¿no? En el caso de la industria alimentaria, la importancia es evidentísima. ¿eh? ¿Por qué tú puedes disponer de la mayor parte de alimentos que consumes en tu casa? Porque te llegan en buenas condiciones, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué te llegan en, en buenas condiciones? Porque han sido debidamente protegidos. ¿Quién ofrece esa protección durante la comercialización, durante el transporte, durante el posicionamiento en el lineal? El packaging. Porque hay un buen packaging, tú puedes comer lo que comes en tu casa. O sea, eso es fundamental. ¿eh? Y luego respecto a lo que preguntabas de eh, cuál es la repercusión en el coste de, de los productos, pues como muy bien decía Luis... Hay productos y productos. Imaginémonos, por ejemplo, el agua. ¿Cuánto vale el producto? Sí. ¿Eh? <ríe> o sea, todo el coste sí. es almacenamiento, distribución y pacayo. ¿Eh? O sea, que es muy difícil establecer una relación entre el de, de porcentaje sí, sí, del sí, coste sí. y del embalaje. ¿no? Respecto a, a... Yo insisto en lo que he dicho al principio que nos parece a la a gente normal nos parece que no tiene importancia, pero el otro día hablando contigo me comentabas que un simple envase de queso era mucho más que lo que me parece a mí que es un plástico impreso con unas letras como detalle, como anécdota sí, sí. ¿nos podías explicar? Esto, que... te lo puede, esto te lo puede explicar sí, perfectamente claro. Luis Mira, yo un poco y también contestándote a esta pregunta, quería complementar lo que muy bien te comentó Santiago el packaging protege el producto evidentemente, posibilita que llegue a tu casa en buenas condiciones pero es mucho más que eso en muchos casos te facilita la utilización del producto uh -huh. Y, por supuesto, promociona el producto. De, de alguna forma tienes que indicar realmente qué es el producto, sí. eh, de qué está compuesto, o sea, información varia, que de hecho hay, hay legislación en ese sentido. ¿Okay? En cuanto al embalaje del queso, tú tienes que permitir de alguna forma que el queso esté protegido de, del medio ambiente y también tienes que dejar que el queso respire porque libera diversos gases y esos gases tienen que salir del paquete ¿okay? Entonces, tienes que asegurar... La protección por un lado y también el procesado. O sea, el envasado del, del queso en sí no es nada fácil porque ahí tampoco quiero entrar en detalles, pero hay detalles como contaminación del producto que vas a utilizar como embalaje que dificultan mucho la operación de envasado. Realmente los materiales que se están utilizando hoy en día para el packaging son de una calidad técnica tremenda. Uh, yo he discutido muchas veces con la gente que ha trabajado conmigo que me decían un poco lo que decías tú al principio, pa, en esto sí, no para nada, lo tío". Yo siempre les decía, se van a quedar sorprendidos de la tecnología que hay detrás del paquete. Esto es, esto es lo que quería que nos evidenciarais un poco. ¿no? Yo te haría la pregunta al revés. Cuando tú compras un envase de queso rallado en el supermercado, ¿qué esperas encontrar? No, Yo queso. No, no, no. Yo sí, solo, queso. No, no solo y en, queso. Y en buen estado, claro. No, no. Tú quieres identificarlo en el lineal, quieres saber quién lo ha fabricado. Bueno, a lo mejor tienes más confianza sí, en el fabricante sí, que en claro, otro. Sí. Necesitas ver qué hay impreso ahí. Sí, eso por supuesto. Quizás te interesa la información nutricional. Ver sí. cuál es su composición sí, cuál es el, y cuál es el contenido en grasas, en, en carbohidratos, ¿no? Sí. Eso está en el pack. Te interesa saber cuánto caduca. ¿Hasta cuánto lo puedo tener en la nevera? Por ¿Eh? supuesto. ¿Vale? Eso también está indicado en el pack. En el caso concreto del, del queso, también te interesará seguramente, porque tienes más de una ración, poder abrirlo y poder cerrarlo. Sí. O sea, por eso a ese, ese envase... ...tiene una aplicación especial que es un zipper, ...que es un sistema de cerrado tipo cremallera... ¿eh? Uh -huh. ...o sea, hay mucho más allá... ...de lo que tú te puedes imaginar... Sí. Pues ...por eso estamos ¿eh? aquí, porque uh -huh. queríamos evidenciar... ...todo eso que nos parece tan... ...tan, bueno, tan nada y que es tan, tan mucho... ...no exacto, o sea... ...de estas dos últimas intervenciones... ...de Luis y de Santiago se desprende... ...digamos, la gran contribución... ...que ha hecho, que ha hecho el packaging... ...a todo el progreso de la humanidad... ¿eh? ...digamos, gracias al packaging... ¿Eh? se pueden transportar productos de una parte a otra del planeta, ¿eh? manteniendo sus condiciones y manteniendo sus propiedades. ¿eh? Esto hace 40 años era muy difícil, o 30 años, ¿eh? era muy difícil el poder, el poder realizar esta operación. Es decir, esto ha sido también el mercado global el que ha obligado al perfeccionamiento de estas tecnologías. ¿eh? Sin el mercado global, a lo mejor, los requerimientos hubieran sido diferentes. Y no olvidemos una cosa, es decir, eh, esto está escrito, esto se, se ha dicho, eh, que en los países en vías de desarrollo, eh, en los países emergentes, eh, grandes productores de, de materias primas, en este caso alimentarias, frutas, etc., eh, el 30% del 30 al 50% de los alimentos eh, se echan a perder por tener uh -huh. un mal packaging. Eh. Es decir, que no tenemos que ver solo el packaging como aquello la que el desperdicia, sino en toda la contribución que ha hecho al progreso de la humanidad. Una pregunta anécdota, porque antes os preguntaba si, si el packaging era fundamentalmente el supermercado. ¿Qué es lo más grande que sé que es sujeto del packaging? No sé, pregunto, ¿un tanque, un camión, un tráiler o no? no? Es una pregunta anecdótica, ¿eh? Pues no te, no te sabré decir, yo creo que, que casi, casi a nuestro nivel pues casi podrían ser electrodomésticos de marca blanca, algo así, ¿no? cosas de ese tipo, sí. voluminosas. ¿no? En, el, en el caso nuestro, normalmente todas las mercancías se transportan en paletas eh, normalizadas y uh -huh. es muy difícil que la mercancía sea mayor que una superficie de 1.200 por 800 milímetros, ¿no? porque toda la logística está montada para manejar ese tipo de unidades, ¿no? los almacenes, los camiones... Todo lo que hay detrás está eh, dimensionado vale. para manejar ese tipo de, de dimensiones. ¿Y una, una píldora? La píldora, la, la cápsula, la típica píldora que se abre ahí dentro. ¿Eso, eso se considera paquete o no? Sí, es No, pero él pregunta por la cápsula. Sí, la cápsula. La cápsula propiamente dicha. La cápsula. La pílula. No, no, no, no era no, no no producto. producto. No, es eso producto. Vale. No esto es producto. Inclu incluso, eh, fíjate, en las cápsulas monodosis de, de, de sistemas de bebidas. De, como la que tenemos aquí en la sala, ¿eh? hay una discusión fuerte y en algunos países aún se considera packaging y en otras no, ¿eh? dependiendo si dentro de la cápsula queda o no queda residuo sólido. Vale. Es un tema bastante complejo, hay una línea muy fina entre lo que es y lo que no es packaging. Sí, sí, sí. incluso ahora mismo se está investigando mucho en pacas incomestibles, que de alguna forma en el futuro formará parte del producto. Eh, inclusive el packaging hoy en día ya no es simplemente la protección sino que puede llegar a interactuar con el propio producto, liberando o capturando ciertas sustancias que contribuyen a aumentar la vida del producto o sea, tiene un, un componente activo, digamos eh, que actúa sobre el producto, no es simplemente algo que ponemos para separarlo de, vale. del ambiente o, o evitar que gases, no, no solamente eso, ¿eh? cada vez hay más comidas preparadas Exacto. que están envasadas uh -huh. en un eh, envase que luego te sirve para comerlo, ¿no? que te sirve como telato, sí, como, sí, que, sí, como, que como plato, el como, ¿eh? te sirve sí, para calentarlo, uso, o en el horno convencional en el microondas, en fin, ahí, esto está evolucionando mucho. Pues. Pues, solo por informarnos, estamos en, en, en el meridiano del programa, en, en el Ecuador, vaya. Eh, cuatro disciplinas que el otro día también comentábamos acerca del packaging. El packaging es diseño, es también fabricación, es envasado y es logística. ¿Nos podéis un poco ampliar? Todos estos cuatro conceptos, ¿cómo están bueno, mira, vinculados? Pues eso que decíamos al principio, digamos, eh, la riqueza y, y lo que hace que, que el packaging sea una disciplina interesante es, es precisamente esta, esta fusión de tecnologías. ¿no? Eh, un ingeniero de packaging, evidentemente, tiene que, tiene que estar al día ¿eh? de, las nuevas de las nuevas tecnologías de fabricación, de los nuevos materiales, de los nuevos procesos de envasado, ¿eh? de los requerimientos logísticos cada vez más duros por parte de la distribución comercial. ¿Eh? Digamos, pensad que uno de los grandes actores que entra dentro de esta cadena de valor que estábamos, que estábamos discutiendo antes, digamos, uno de los actores más importantes, ¿eh? de los cuales pivotan toda una serie de actividades, es la distribución comercial. Es decir, la distribución comercial está imponiendo unas normas ¿eh? que hace y que condicionan ¿eh? de una manera... Bastante, bastante importante, todo el diseño del packaging. Y esto, digamos, Santiago... Sí, sí, sí. Bueno, yo te puedo contar, a ver, experiencias reales eh, del mismo producto envasado en diferentes países requería un packaging completamente diferente. ¿Por qué? Porque la forma de manipulación del producto era completamente diferente. O sea, tienes que conocer los requisitos, inclusive locales, para poder diseñar el packaging adecuado. Eh, la verdad es que hay muchísimos aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de un embalaje ¿eh? empezando por la forma ¿eh? siguiendo por el, los grafismos ¿eh? siempre decimos que las funciones del packaging son eh, proteger, contener y comunicar ¿eh? la comunicación es muy importante en el punto de venta tienes que llamar la atención del consumidor ¿eh? entonces en cuanto a tecnologías por ejemplo pues es importante saber los, los distintos sistemas de impresión hasta dónde llegan en función de los materiales que tú has elegido para ese determinado envase. ¿Eh? Luego tienes que tener en cuenta otros muchos aspectos, como por ejemplo lo comentábamos antes, la facilidad de uso. ¿Eh? Evidentemente hay una parte fundamental que es cómo se va a llenar eso. ¿Eh? Cuando uh -huh. tú llenas un producto, siempre tienes que tener en cuenta bastantes variables. El producto que vas a envasar, el material con el que lo vas a envasar, la máquina que vas a utilizar, si la tienes o tienes que comprarla. Y yo siempre digo que hay un cuarto aspecto muy importante a tener en cuenta, que es la capacitación del personal de la línea. ¿Eh? Es importante tener personal capacitado que sean capaces de comprender en profundidad cuál es el proceso de fabricación y de llenado, porque esto puede hacer que un proceso de esas características sea más o menos eficiente. Y, evidentemente, mayor eficiencia, menores costes, y esto al final repercute en un menor precio de venta para los consumidores. Y hablando de capacitación, y tú que estás en. Tú eres el, el, el cliente final. ¿Qué importancia real tiene que haya entidades que formen al personal o que especialicen ingenieros en esta disciplina? Bueno, yo solo, solo tengo que decirte que las cuatro últimas incorporaciones que hemos hecho a mi departamento de técnicos de packaging provienen del máster. ¿eh? Pues de un, un máster que, que, que había sí. antes de este en otro, sí, sí. Eh, pero bastante muy, muy similar. ¿no? Para nosotros es fundamental, es fundamental porque es, es, agrupa un montón de disciplinas, se necesita una formación bastante intensiva en muchas de ellas. Eh, y, y la formación para nosotros es eh, un elemento clave. Ya te digo, siempre que tenemos que buscar a alguien recurrimos a gente que tenga formación y hay demanda de este tipo de profesionales en el mercado. Pero en el caso del envasador... No, no, pregunto, porque no lo sé, ¿no compráis maquinaria que hace eso? Entonces, ¿para qué quieres? Ya personal e ingenieros especializados. ¿verdad? Pero vosotros no las hacéis, si vosotros fuera, simplemente las usáis, ¿o no? Si, si fuera tan fácil, no. Claro, bueno, fuera, pues, tarde, pues eso es lo que quiero aquí, ¿eh? que me ilustres. Eh, no solamente se va a comprar las máquinas, ¿eh? nosotros eh, en mi departamento tenemos relación con un montón de departamentos de la compañía, empezando por el marketing, tenemos que saber qué quiere el marketing. Y el marketing muchas veces necesita este input de las ventas, las ventas le transmiten los inputs de los consumidores al marketing y el marketing nos lo transmite a nosotros. Pero también tenemos un contacto muy íntimo con nuestro departamento de calidad. Debemos asegurar que nuestros envases protegen el producto y protegen a los consumidores. ¿eh? Y la calidad es fundamental aquí. ¿eh? Luego hay otras partes, la logística ya hemos dicho antes. Estamos en contacto con los departamentos logísticos para saber si nuestros productos van a llegar bien a, a los almacenes, a los puntos de venta y a casa de los consumidores. Y luego, por último, está la parte del llenado que tú comentabas. No siempre se compran máquinas estándar. Imagínate, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos al mercado, las cápsulas monodosas en Expreso, por ejemplo. No había ninguna en el mercado. ¿Qué máquina le uh vas -huh. a comprar? Uh -huh. No existía la máquina. La máquina se creó en función de nuestras necesidades. ¿eh? Claro. Y esto pasa muchas veces. Esta es la base de la innovación. Cuando hay innovación, en la mayor parte de los casos, se tienen que crear cosas nuevas. O sea que... Y en eso eh, establecemos ventajas competitivas frente a nuestros competidores. ¿no? Sí que es verdad que hay una parte también importante de, de, de la adquisición de máquinas, que son máquinas estándar de mercado, pero no es la parte más importante. Y en cualquier caso, cuando compras una máquina estándar de mercado, tienes que analizar muy bien eh, lo que compras, porque las, las ofertas que hay en el mercado son enormes. Hay muchísimas empresas que te ofrecen algo parecido. El poder el saber discernir cuál es sí. la máquina que realmente tú necesitas, con las cadencias, con los rendimientos, con las seguridades para las personas, fundamental. ¿eh? Y evidentemente con el precio y la amortización prevista, esto es importante. O sea, que elegir una máquina es una decisión de un alto compromiso técnico. ¿eh? No es tan fácil como ir al mercado, ir al lineal y elegir la bolsa que más me gusta. ¿no? No, exige una reflexión profunda. Este, este sería, este ejemplo que hemos Santiago, sería el ejemplo más claro de lo que decíamos antes de la fusión de tecnologías, ¿no? es decir, Implicó un conocimiento de materiales a fondo. ¿Eh? Se hicieron, supongo, una cantidad de pruebas con diferentes materiales. ¿Eh? Los, los materiales que componen la, la cápsula envoltorio, ¿Eh? el envasado, el proceso, el acondicionamiento, la distribución del producto, la logística. ¿Eh? Todo esto, claro, es una fusión de tecnologías, una fusión de especialidades, ¿Eh? Que eh, los técnicos e ingenieros responsables de este proyecto tienen que estar totalmente actualizados en estas nuevas tecnologías. Se le cuenta que un proyecto de, de innovador lleva años. ¿eh? No, no estamos hablando de algo que, que se desacaba en meses. O sea, lleva años y lleva un trabajo en equipo, evidentemente coordinado por el que está tirando del proyecto, que normalmente es el Granona, pero después tienes toda la cadena atrás, tienes al fabricante de la máquina, fabricante del ah. packaging y todo lo que venga detrás, porque no solo el packaging primario, que es el que está en contacto con el producto en sí, sino también tienes que definir inclusive el packaging secundario que vas a utilizar, eh, que, cómo, cómo vas a diseñar hasta el más mínimo detalle, o sea, el tamaño de caja, lo que sea. O sea, tiene una complejidad tremenda. El proyecto. Y hablando de, del posgrado como tal, ¿Qué, qué, ¿Cuál es el perfil del que ingresa? ¿Cómo ingresa y cómo sale? Iba a decir cómo ingresa. Pero aquí, eh, eh, o sea, realmente, qué, ¿qué es lo que aprende? y ¿Cuál es el perfil de, vale, el perfil de del, quien, quien, el, quien el entra? El perfil del alumno está claro, es un perfil, digamos, técnico. ¿eh? Es un sí. perfil técnico, eso está claro, procedente de, de carreras técnicas. ¿eh? Y entonces lo que aprenderá precisamente son eh, a conceptualizar diseños, ¿eh? a validar nuevos nuevos proyectos nuevos nuevos productos ¿eh? a, a validar mediante test y ensayos cuáles son aquellos requerimientos ¿eh? que requiere el producto en concreto ¿eh? aprenderá digamos el de y tendrá una, una buena una buena inclusión en las, en las técnicas en las técnicas de fabricación de en, los, en los materiales aspectos legales ¿eh? digamos es toda un poco, digamos, es un recorrido ¿eh? por toda la cadena de valor ¿eh? de las tecnologías que decíamos antes. Cosas tan hoy en boga como sostenibilidad, medio ambiente, ¿qué relación tiene el packaging con todo esto? Porque a priori nos parece que estamos generando plástico que luego no sabemos dónde tirar, pero supongo que nada más alejado de esa primera impresión, ¿no? Yo que digo el packaging hoy en día es lo más sostenible que puede haber. Bueno, Santiago es. te podrá dar más detalles, pero imagínate lo que ahorramos que se tire a la basura por simplemente por degradación normal. Por ejemplo, ¿sí? Santiago aquí... te podrá dar hasta datos, seguro. Bueno, nosotros tenemos una especial afición a hablar de este tema. ¿eh? Claro. ¿Eh? Vale, pues. el, el otro día en una tertulia, en una charla que di en, un, en, un, en otro centro, eh, la, la persona que me presentó decía, porque claro, es que el plástico el plástico es un problema tal y cual. Y yo como ya sabía que este tema iba a salir, yo llevaba una bolsita en el bolsillo ¿eh? que la había pesado antes de salir de, de la oficina y pesaba 4 gramos. ¿eh? Y entonces a los que estaban allí en la tertulia les dije, bueno este que es amigo mío no sé si dejará de serlo por lo que yo voy a decir ahora, ¿eh? pero yo esto que tengo aquí que es una bolsa que pesa 4 gramos y que puede transportar 4.000, 1.000 veces su peso y que se puede reutilizar muchas veces, a mí no me parece un problema, me parece un milagro de la tecnología, ¿eh? a mí personalmente. ¿eh? Esta, esta es mi percepción. En cuanto a la sostenibilidad, en principio nosotros utilizamos muchísimos tipos de materiales diferentes, ¿eh? papel, cartón, eh, metal, vidrio, plástico, plástico flexible, plástico rígido, en principio nosotros decimos que no hay materiales buenos ni materiales malos, ¿eh? nosotros no satanizamos ningún material, depende de la aplicación, depende del uso, eh, lo que sí que, que tenemos que hacer es evaluar el impacto ambiental en cada caso, una evaluación de impacto ambiental es un, requiere una metodología y cuando ya lo has realizado puedes decir si un material es mejor o peor que otro, pero no a priori demonizar ninguno. ¿no? Lo que sí que intentamos es eh, disminuir nuestro impacto ambiental, evidentemente. Nosotros tenemos publicado una política de impacto ambiental, ¿eh? que es pública, que se puede consultar en internet, eh, y nos esforzamos en hacer muchas cosas, por ejemplo, en mejorar cada año nuestro impacto ambiental. ¿Cómo se mejora esto? Uh -huh. Aquí la tecnología nos ayuda mucho, ¿eh? porque eh, desarrollos tecnológicos permiten, eh, con las mismas prestaciones mecánicas o de barrera, eh, tener materiales que tienen unas, eh, unos menores pesos, aligerar los materiales. ¿eh? O sea, eh, espesores eh, que actualmente estamos utilizando, pues hace 20, 25, 30 años eran impensables. ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentar trabajar para minimizar los pesos y los espesores de estos materiales. Ya digo, aquí la tecnología nos ayuda mucho. Evidentemente, esto tiene una segunda derivada, que esto también te ayuda a reducir el coste. ¿eh? Pero al mismo tiempo reduces el impacto ambiental. ¿eh? Siempre van de la mano. Siempre van de la mano, evidentemente. Sí. Y luego decimos que en el caso de la, de la industria de transformación alimentaria eh, la mayor eh, sostenibilidad es proteger de manera adecuada los productos. Porque ¿dónde es donde se consumen más recursos? En la transformación primaria. Las, las actividades agrícolas y ganaderas. Sí. ¿eh? Se han puesto, eh, se ha regado el campo, se han añadido abonos, se, ha, se han utilizado máquinas que han utilizado eh, eh, fuel. Todo esto si el producto no está bien protegido, cuando tú tiras cualquier porcentaje de alimento a la basura, todo ese esfuerzo, todo ese impacto que ha habido en la naturaleza, lo estás tirando también a la basura. Porque decimos, el menor impacto ambiental es proteger adecuadamente los productos. Cuanto mejor protejas al producto, más sostenibles. Una pregunta local, que esto ahora... Momento. Sí, bueno, eso, esto tiempo. ha sido un hándicap que ahora tengo que pararlo. Vale, ya está. Nada, no pasa pues nada. No, nos siguen quedando cuatro minutos. Ha sido una injerencia que nos ha avisado que el tema era interesante. Y ya no sé lo que te iba a preguntar. Sí, eh, en, en, ¿en qué posición. Local has dicho? Eh, sí, local. O sea, me iba a referir ahora a España. Si es que existe un mercado, un posicionamiento dentro de ingenieros de packaging o, o de, de cómo esa tecnología o cómo somos de innovadores, cómo estamos posicionados. Compramos conocimiento fuera, lo tenemos aquí, lo producimos... A ver, mira, eh, hay, un, hay un dato que es muy importante, eh, eh, completamente si quieres aún más local, el caso de Cataluña. Cataluña ¿Sí? es la comunidad autónoma, eh, digamos, donde el proceso agroalimentario es más importante. Eh. Entonces, todo lo que va asociado al, al sector agroalimentario eh, requiere packaging. Entonces, yo te diría que dentro de Europa creo que Cataluña representa y el global de España la tercera o cuarta posición. Entonces, esto quiere decir que es país líder. Como país líder, pues evidentemente la, el potencial y la potencia que hay en el mundo del packaging engineering es, es importante. Es importante, digamos... Se ha formado en dos o tres, dos o tres promociones de un máster que se hacía anteriormente y que yo dirigía en, una, en otro centro académico. Se formaron aproximadamente unas 250 personas. ¿eh? Y de gente censada en el mundo del packaging engineering, digamos, que no ha seguido cursos concretos, pero que ha adquirido habilidades durante toda su carrera, su carrera profesional, ¿eh? podemos decir que hay entre dos y 3.000 ingenieros eh, dedicados eh, al mundo del packaging engineering y me refiero desde el diseño, fabricación de packaging, eh, procesos de envasado y acondicionamiento y también gente que puede estar dedicada a departamentos de la supply chain, como son compras, logística, etc. Es decir, que hay unos 2.000 o 3.000 eh, profesionales eh, dedicados exclusivamente al, a la ingeniería del envase y embalaje. Nos queda un minuto que os lo voy a dar... Para que, no sé qué no os he preguntado, pero era importante, pues tenéis un minuto para, para decirlo. Algo que, algo que es importante y no hemos tenido tiempo de, de preguntaros. Bueno, en mi caso, por ejemplo, tenemos una especial preocupación por la seguridad alimentaria. Nosotros colocamos en el mercado productos alimenticios y tenemos que estar seguros de que durante toda su vida útil, la vida útil del producto, que es la que marcamos en el envase, el producto va a seguir teniendo sus propiedades eh, nutricionales, sus propiedades organolépticas y que no va a poner en riesgo la seguridad y la salud de los consumidores. Tenemos una especial preocupación en ese tema. Llevamos mucho tiempo trabajando con nuestros proveedores para eh, intentar, y yo creo que lo conseguimos, que nuestros embalajes sean seguros, ¿eh? empezando por las tintas de impresión, por ejemplo, que es una cosa que parece que no tiene mucha importancia, pero que la tiene y mucha, ¿eh? Eh, eh, trabajando con los propios fabricantes, a codo a codo con ellos, pues para intentar que nuestras actividades, ya digo, sean lo más seguras. Tenemos una auténtica obsesión por la seguridad alimentaria. Bueno, pues con esta última intervención hemos llegado al final, ya os he dicho antes de empezar, que nos íbamos a quedar sí, con muchas sí. preguntas, lo de la impresión te lo quería preguntar, pero bueno, no hemos tenido tiempo. Gracias, creo que ha sido bastante interesante lo poquito que hemos podido hoy hablar del tema. Y no sé, si nos quieren invitar otra vez a hablar del tema, pues estaré encantado de, de que lo hagamos. Gracias. Muchas gracias.